Señores, Guaso Brazo Van le tira de extremo a extremo por caso de evangélicos. Señores, el programa de extremo a extremo reaccionó a la crítica que ha sugerido en su contra redes sociales, luego de que, según seguidores, dedicaron un programa completo, luego del asesinato del afroamericano Jorge Floyd, a mano de las autoridades estadounidenses, y no hicieron lo mismo tras la masacre de la pareja evangélica, a mano de la Policía Nacional en Villa Altagracia. Desde hace varios días circula la imagen que compara cada caso cuando asesinaron a Floyd y el de las parejas, donde en el primer programa aparece vestido de negro, imagen que según ellos no procede ya que se realizó en contra del racismo a nivel internacional. El elenco del programa decidió comentar tras la publicación del cantautor Guaso Brasován, quien no pudo ocultar su indignación en cada caso y aseguró al compartir el collage aunque muchas veces intentan quedarse callados. y hay ocasiones que no puede ahí está y es una realidad Eso se llama ¿Eh? <risa> hay una realidad. no hay una realidad porque si se murió pienso yo hicieron ese programa todo el mundo de negro y cuando en la masacre de la pareja, no lo hicieron. Y ahí, y ahí está, eso es lo que Watson critica, que debieron hacer, aunque sea un minuto de silencio. ¿Eh? Debieron hacer, aunque sea un minuto de silencio. Hay un video por ahí, vamos a ver a la ocasión cuando nosotros como tiempo, de, todo. de la xenofobia yo voy de a todo, ser honesta, pero... yo soy como Ale como yo no lo huh. señor hay que tener cuenta que ya las redes sociales descubren a cualquiera hay que tener mucha cuenta en cuanto a eso porque descubren al más bonito lo descubren y mira lo que sucedió y es una realidad cualquiera se siente mal Cualquiera se siente indignado porque ve la situación, que el afroamericano hicieron eso por el racismo a nivel mundial, pero también yo creo que debió hacerse, eh, aunque sea un minuto de silencio. Y lo que está mal, está mal, sea eh, a cualquier persona, vaya o Villalona, sea a cualquier persona, eh, se debió tomar más en serio, en parte, musical y todo, eh, esa muerte de la pareja cristiana que ha indignado a todo el mundo. Eso es así y ahí debieron hacerlo Porque es un programa que lo ve todo el mundo Y saben que las redes sociales No pierden tiempo Cualquier fallito de esas, de, de esas grandes empresas De esos personajes, de esos elencos De una vez está las redes sociales Picante Hay, otro, ¿Sí? hay otros programas que emiten a esa misma hora Y que se sabe sí. que se Completamente al caso de los de Sí los Que, que a, a, esa, a esa misma hora dedicaron completamente lo que es si, si, si extremo extremo lo hizo o es que el programa no se ve Es eh, verdad, porque hubieron hubieron programas que dedicaron eh, su, su tiempo completo a a, uno, a, a ese caso, pero extremo extremo no lo hizo y lo hizo con este afroamericano. Sí si lo Claro, claro. Pero, pero mismo, o sea, Floyd, claro, no, eso fue así. Cuando murió el afroamericano, ellos lo hicieron de negro todo. Eh, pasaron en negro el programa entero. Entonces, cuando sucedió lo de esta pareja, no lo hicieron. Entonces, la, la, la gente está indignada en cuanto a eso. Un programa que se ve mucho a la hora de las dos. O sea, claro que se ve en Estados Unidos. Lo ve, lo ve, todo el mundo lo ve también, que eso no, eso no debió hacer. Señores, vámonos. Es que no <ríe> vámonos a una pausa y retornamos a lo que es el contenido de los osobrosos.